Cuando cuando él se iba, yo estaba arreglando la bomba. Entonces cuando yo salí de de de la bomba. Perdón, Kelvin. Y me excusa que ¿Quién es Marlon? Ese señor que está ahí. Okay. ¿De dónde conoces a Marlon? De la torre donde yo vivía allá. ok ¿Qué fue lo que pasó con Marlon? No, cuando él cuando yo venía estaba arreglando la bomba que estaba dañada. Cuando yo iba salía, entonces él iba en el carro y me llamó que me acá? Y yo fui a y cuando me llamó. Dije, dime, eh, si, mami, si mami pregunta, yo estaba aquí, dile que no. Entonces yo le dije, ¿y tú, tú y la mamá tuya están bravo? Y me dijo, sí. Y dice, qué raro. ¿Quién ah, era la mamá de Marlon? Eh, Marlon Martínez. Está aquí Marlon. ¿Quién es Marlon? Aquí, ahí ya. Ok. Continúa. Entonces ese fue y se fue yo me, y yo seguí en mi trabajo ¿En qué andaba él cuando te dijo eso? Y andaba en un, en un carro ¿Cómo andaba él? Y andaba en un carro, andaba ahí ¿Andaba con alguien? No, andaba solo, yo lo vi solo ahí ¿Y qué hizo Marlon cuando tú le dijiste, cuando te dijo eso? qué hizo Marlon cuando él me dijo eso Me agarró y se fue cuando eso se fue, yo entré para dentro de la torre. No, entré para dentro lo no, que... que seguí eh, y camino para pa abajo. Entonces, como, lo, como los 15 minutos, algo, algo parecido así, eh, y regresé de nuevo y, y... Yo le dije, ¿qué rato regresaste? Dijo, ah, oh, que okay, se me olvidó el que he caído Bueno, cuando yo... y yo entré para entrar para, para la torre y seguí trabajando. Después, ¿qué sucedió? Después, más ¿Qué día fue eso, que Kelvin? Eso fue como, como, como un miércoles por ahí. ¿Como un miércoles? Ajá, ah, el 23. ¿Perdón? El 23. ¿23 de qué? De 2017. No sé decirle. El miércoles, el miércoles. ¿De qué año? De 2017. ¿Y después que tuviste a, Ma a Marlon? ¿Viste a alguien más en el edificio? Después yo vi a, a Marlon, no. Yo seguí con mi limpieza, estaba limpiando la cara de emergencia, estaba quitando la tela de araña al, al techo, seguí con, con, con mi comida con mi de, con mi de boy como siempre, con mi trabajo como siempre. ¿Y a la señora Marlon? ¿Cuándo la volviste a ver? Yo vi a, a la señora. ¿Con quién residía Marlon en ese lugar? ¿Perdón? ¿Con quién residía Marlon en ese lugar? ¿Cómo así? ¿Con quién vivía? ¿Con quién vivía? Ellos, ellos, ¿cómo es? ellos no, no vivían justamente a yo a ellos nada más los veía nada más los fines de semana. Ok. ¿Quiénes son ellos? A Marlon y a Marlin. ¿A Marlon y a Marlin. Sí. Y a Marlin. Además, ¿Cuándo el, la viste? El otro día cuando pasó, eh, eh, cuando yo lo vi ahí. ¿Qué fue lo que pasó el otro día? No, cuando yo yo subí para arriba para declarar emergencia, a, a limpiarla, como, como como siempre con mi trabajo. Cuando yo me, me pongo en la, la, la puerta de la, como le digo? La puerta, la, la puerta de, de, de, de la de emergencia de el apartamento de ella estaba abierta, entonces cuando yo la vi, eh, cuando, yo, cuando, yo, cuando yo me reme ahí, cuando yo iba a limpiar la emergencia, yo la vi que ya pasó, cuando ya pasó yo la vi gritando, entonces yo, sin, pues, así yo la vi, le, le, le llamé, doña, ¿qué usted tiene, ya me dijo, a mí, eh, que la, la novia malo estaba desaparecida, y la encontramos, yo le dije, pero llámela, no estamos casados ya de llamarla, digo, pero la crean entonces el celular. No, no, no estamos, digamos, cansados de llamarle. Y tuviste si mal lo estaba para calle, yo le dije a ella, eh, yo le, le iba a decir que no, pero como yo la vi gritando a ella, yo le dije, eh, ella sí estaba para calle, pero él me dio a mí que le dijera a usted que no. Yo, porque tú lo con alguien aquí, digo, no, digo, pero si usted quiere una cámara y si usted quiere verla, usted la puede ver. Entonces ella bajó, exclusivamente de casa bajó, miró la cámara. En la cámara vimos ella y yo cuando Marlon, cuando Marlon digamos subiendo con una, con una muchacha. ¿Él bueno, iba subiendo con una muchacha? una muchacha y con un saco en la mano. Yo la vi con un saco en la, en la mano, eh, con un saco en la mano lo vi ahí, ¿eh? amarlo, ¿no? pero en el, en, el, en, en el video, ¿entiendes? En el video. Uh -huh. Entonces ahí estaba como buscando algo, como estaba como parece buscando algo, mirando, mirando así, y entonces y así, la niña iba adelante y iba atrás. La niña iba adelante y él atrás. iba detrás. Uh -huh. Ok, ¿qué más se veía en el video? No, eh, que es como en los... Como en, en una hora de media hora, por ahí más o menos, eh, viene eh, en el pasillo, se ve como que él eh, viene arrastrando un saco. un saco. Eh. Y luego que vieron que él venía arrastrando un saco, ¿qué pasó? ¿Sí? No, no, yo no vi nada que venía arrastrando un saco. Y después agarró el saco y, y lo montó en un baúl. ¿Y lo acá. montó en un baúl? Ajá. ¿En cuál baúl? En el baúl del carro. ¿De cuál carro? Un carro que tenía, un carro...